¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, oh wow, wow, wow. oh guau, yeah, guau, yeah, yeah. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! oh guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, Hoy les traigo Sonic Legacy. Y bueno, el creador de Sonic Legacy, que es Chaotic Dragon 66, eh, me ha eh, eh, dado esta versión pre-Sage, o sea, pre-Sage. Pre que, eh, bueno, pues es una versión eh, nueva. Que es para que. Que es, que es antes del concurso de Sage, o Sage, como lo quieran llamar. Y bueno. Tiene muchísimas nuevas actualizaciones desde la última vez que jugamos eh, Les voy a dejar primero que nada el link al canal de Chaotic Dragon para que lo apoyen Y también el link del juego abajo en la descripción eh, Y bueno en el último juego o en el último video en el que jugamos este juego eh, Solo habíamos jugado creo que era a potos, a potos y no habían muchas mecánicas Ahora hay muchas más mecánicas como por ejemplo eh, el riel Ahora puedes hacer skate en el riel y también hay muchos más escenarios por jugar. Ahora está Seaside Hill, Emerald Coast y el otro de la. De el, el escenario chino que no recuerdo cómo se llama. Está ese, así que vamos a probarlos todos ahora. Bueno, voy a tener que darle en New Game porque obviamente no sé. Eh, como es una nueva versión, pues no está ni, eh, mi data. Así que vamos a darle en New Game. Aquí ya tenemos los mapas que les decía: eh, Seaside Hill, Emerald Coast, Apotos y este que no recuerdo cómo se llama. Me lo pueden decir en los comentarios. Eh, porque bueno, nunca lo jugué este eh, Porque yo jugué la versión de Sonic List De Wii, y bueno, el primero que Quiero que juguemos es eh, eh, Emerald Coast No, espera, no es Emerald Coast es Ocean, Wave Ocean He <risa> estado diciendo Emerald Coast todo este tiempo y es Wave Ocean, ok <risa> eh, Wave Ocean es uno de mis favoritos entre Emer Emerald Coast y City Escape de toda la franquicia de Sonic Así que vamos a jugar Wave Ocean en este momento Y luego vamos a Seaside Hill Así que vamos, venga pero, pero, pero, antes que nada, por favor, suscríbete, activa la campanita y deja tu like si quieres más vídeos. Así, si te gustan los fan games como estos, voy a estar eh, subiendo más videos pre-Sage o pre-Sage. <ríe> que, Los juegos que van a estar en concurso para el Sage. Para el Sage, Sage, ¿Sage? como le digan. Y bueno, ahora sí, continuamos. Go. Vamos a ver si es compatible con mando, con control. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Se ve... ¿Cómo? <risa> Se ve impresionante. Es como si estuviera jugando un remake de Sonic 06. Sonic 2006. Vamos a ver eh, las mecánicas, porque la verdad es que no las recuerdo muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Wow, me encanta, me encanta cuando se frena. Muy bueno el efecto de sonido y bueno podríamos saber eh, en esa parte de atrás se supone que bajas y corres y vas por la rampa pero parece que nos saltamos todo eso, ¿ok? Uh, a ver, wow, oh, oh, se ha lanzado solo, a ver, ahí ya está, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, ¡wow, wow, wow, wow! Tranquilo, tranquilo, no tenemos ninguna especie de golpe, no. Nada, nada de golpes, ok Sonic normal, spin dash A ver, algo ha pasado ahí Oh, sí tenemos spin dash Pero es el spin dash común Ajá O sea, no puedo quedarme quieto Y cargar el spin, oh Sí podemos, ok, sí podemos Venga, qué bien, qué bien uh, A ver qué tal funciona esto, ok Ok, ok, ok ah, Vamos a listar el spin dash aquí a ver, el espindas, por favor, el dicho espindas. wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow wow! ¡Oh, wow, wow, wow! oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Oh! ¡Oh, ¡Súper difícil de controlar! Ok Ok, pero podemos ir por el agua, no hay problema Muy bien, que no lo sabía Y... Vamos, venga, por aquí Por aquí, espera, no, primero quiero explorar El área que está por aquí porque bueno, para eso estamos aquí Para explorar y para ver las dinámicas Las mecánicas ¡Oh! ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, motobu? Venga A ver, y por ahí. <risa> es que me he movido un poquito Y por eso no Y por eso no, no, he, go... no he Golpeado el Ah, el bounce El bounce pad, o como le podríamos decir, lanzador y se supone que... Bueno, aquí de debe... ¡Oh! Bueno, eso ya es mi control Eso ya es mi control, ¿eh? No vayan a pensar que está bugueado Porque eso ya... Eso es mi control Ahora Eso Excelente Muy bien, por aquí Es que ya mi control está fallando, ¿eh? Mi control está fallando Eso ya no es culpa de... ¿Cómo hago el dash? ¡Oh, ok! Con la Y, con la Y era... Cuidado que los pueden mandar a volar ¿Y ahora? Oh, una plataforma móvil, ok ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! Venga, muy bien ¡Cuidado! ¡Ah, me desconecté! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow! Me gusta, aunque... Se me descontrole un poquito Pero eso es en parte por mi propio control No tanto por el juego ¡Ey, yo quería subir por ahí Eso, muy bien, muy bien A ver si lo puedo controlar aquí Eso es, eso es Pero vamos a ver la zona que está acá ¡Buah! ¡Au! ¡Wow! Necesitamos el spin dash Por aquí ¡Wow! Ok, muy bien, muy buena mecánica esa, ¿eh? El spin dash está muy, muy bueno ¡Uh! Oh, oh, no veo Ok, muy bien, tranquilo, tranquilo Por favor, Control, no te vayas a desconectar en este momento uh -huh. Creo que esta espinda solo es para los loops Porque, porque eh, este Spin se ayuda mucho con el momentum Para ir mucho más rápido A ver, aquí tenemos un dron Venga, muy bien ¡Wow! ¡Uy, uy, uy, uy! Y light dash. Wow, Ok, esas cajas me han salvado de salir volando Excelentísimo, hasta ahorita todo perfecto, todo increíble, muy, pero muy ¡Au! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Motobugs! ¡Ah! ¡Motobux! ¡Ah! ¡Ah! ¡Motobux! Listo Excelente Ahora vamos a jugar Al Seaside Hill Seaside Hill Seaside Hill Seaside Hill es el más nuevo de todos Así que ya sé que están muy ansiosos De ver este Este stage Este escenario Y aquí estamos con Sonic Heroes Moderno Bueno Es Sonic Legacy obviamente Pero wow imaginen un remake de Sonic Heroes Con esto Sería fantástico Así con este Sonic moderno Con estas este tipo de mecánicas ¡Wow! ¡Woo! Y así podemos controlar ¡Ay! ¡Un poco mejor! Es que la cámara aún <ríe> Me confunde mucho La cámara porque Porque Está invertida La parte de arriba ¿Qué es eso que está volando? ¡Ah! Son... Eh... ¡Au! Misiles, son misiles O oh, blasters Y ahora, frena ¡Woo ¡Venga! Me encanta mucho el tema de De CSI Heal. ¡Ah! Excelente, excelente A ver, velocidad, por favor Pa, pa. Como que eso no me dio mucha velocidad, eh <ríe> Es por aquí, venga Vamos Mosónica a toda velocidad <ríe> A toda velocidad Y... Supongo que es por aquí arriba, ¿no? Sí, aquí está un lanzador Muy, muy bien ¡No! Esa cámara es un poco peligrosa A veces Y ahora por acá aunque podríamos saltarlo todo, sé que podríamos saltarlo todo hasta allá Con la velocidad suficiente, sí que podríamos Pero no nos vamos a arriesgar, tenemos que ver todo el escenario completo Según el, el creador A ver, ¿y eso cómo se desbloquea, eh? No, no, no No me digas que tengo que destruir algo, ¿cómo desbloqueo eso? No tengo ni la menor idea, pero vamos a tener que seguir por aquí El creador me dijo que él mismo hizo este escenario... En Blender Lo hizo desde cero, así, así es No es un port Sino que lo hizo en Blender Y la verdad que está muy muy bien adaptado Para estas mecánicas Muy muy bien adaptado Venga, me gustó Me gusta esta, este, este camino Donde puedes sentir La velocidad pura Cuidado con esos ¡Cuidado con esos! Uh, uh, uh. Muy bien He visto por aquí un lanzador, ¿no? ¿No? Ok, bueno, pues vamos por acá entonces. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Muere, muere y muere y a por abajo. ¿Uuuhu? Imaginen, imaginen que se grita a Sony cada vez que que que agarra o que usa uno de los de los dash panels. Y grita, ¡Woohoo! Estaría súper genial. Como lo hacían en Sonic on List, eso estaría súper genial. ¡Pam, Muy bien, me gusta esta sección, muy bien. Wow, wow, wow. Quería tomar ese panel, pero no pude. Ese panel de velocidad. A ver, ¿podemos atravesarlo con el espindas? Sí, pero bueno, no era tan, tan emocionante como creí que, se que lo sería. Hay que seguir por aquí Y el está hasta... ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? <risa> Esta súper curva Me gustan mucho estas curvas Pero si tuviera más velocidad me encantaría Me encantaría más Creo que ya casi estamos por llegar al final ¡Vamos Sonic! ¡Vamos Sonic! Ahí está, el anillo final La meta final Pero se ve maravilloso, ¿eh? Oh, me he perdido el anillo. ¿Dónde está el anillo? Oh, ahí está. Pero esperen, esperen. Que quiero ver qué hay acá atrás. Antes. ¡Ah! No. Oh, ¡Un muro invisible! Rayos. Pero miren qué bonito Sonic desde aquí se puede ver. Aquí, qué bonito se ve, eh. ¡Wow! Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, y vamos a ir al otro escenario. El chino Dragon Road, ok. Dragon Road es que nunca lo había jugado yo. En... Sé que es un es una stage de Sonic Unleashed. Uh -huh. Pero qué bonito. Sí, bueno, es que sí he visto gameplays de Dragon Road. Pero nunca lo había jugado yo por mi cuenta. Así que esto va a ser muy interesante. ¡No! ¿Qué? Pensé que podíamos correr sobre el agua. Bueno, es lo único que pude hacer, saltármelo, ¿ok? ¡Oh! ¿Qué, pa qué ha pasado ahí? Venga oh, Pensé que iba... Fue <ríe> un accidente eso, ¿ok? Fue un accidente ¡Wow! A ver, ¿podría ir por ahí? ¡Ajá! Ah, tengo que ir por ahí Tengo que ir por ahí Ok, debería haber un letrero que te dijera De que tienes que saltar hacia la, hacia, hacia la izquierda, ¿eh? Porque te interrumpe el momentum, te interrumpe la velocidad. Ese muro invisible, que luego lo voy a utilizar para unas buenas tomas de Sonic. ¡Oh! Excelentísimo. Miren qué. ¡Ah! ¡Oh, uy ¡Pero qué agresivo! ¡Qué agresivo! Así podemos hacer drop dash, miren. ¡Uh! Drop dash. ¡Wow! wow, wow, ¡Mis anillitos! ¡Mis anillitos! ¡Ah! Déjense de golpear, por favor. Los quiero destruir todos porque si hay algo que activar, los necesitamos destruidos. Drop Dash, ¡Au! Ok, ya voy a dejar de hacer Drop Dash porque estoy perdiendo velocidad. Venga, por aquí. Un solo camino. Nada complicado. ¿Y aquí qué? Muy bien, máxima velocidad, excelente ¡Woo! Rampita Espera, ¿podemos subir ahí? ¡Ojo! ¡Oh, ¡Sí podemos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Podemos explorar Bueno, pero no me quiero saltar todo, ¿eh? Así que vamos a volver ¡Wow! ¡Excelente! Así que, oh, por cierto, miren esas cosas que brillan Atrás, están súper geniales Son como para hacer, bueno, es el equipamiento Para hacer el light dash, creo ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Me teletransportado! Bueno, vamos a seguir por aquí ¡Uf! Aquí es donde el espindas sí sirve Muy bien, qué bonita vista ¡Que si sí llegamos! Sí llegamos Muy bien oh, Es que aquí me da miedo porque no sé si podemos ir por el agua o no Deberíamos de poder correr por el agua No debería ser ningún problema para Sonic Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, muy bien, muy bien. Oh no. Oh no. Robots. ¡Excelente! ¡Por poco! ¡Ey, qué es eso! ¡A ver! ¡No! ¡No puedo ir! ¡No! ¡No! Bueno, hay un camino alterno por ahí, ¿eh? Hay un camino alterno por ahí que no puedo tomar. Así que, ni modo, tendremos que ir por aquí. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Me asusté, me asusté. Bueno, no sé si este escenario sea un port. Porque hace rato estaba pensando en eso. ¿Será un port o lo hizo? Pero bueno, creo que el, el creador eh, no mencionó nada sobre este escenario. Así que posiblemente sea un port de, de Sonic Unleashed. No sé, ustedes díganme porque yo no lo he jugado Yo no he jugado la versión original Y creo que ya estamos por terminar Este mapa, ahí está Muy bien, muy bien Me hubiera gustado tomar el camino alterno Pero no pude No he podido to go. ¿Cómo se diría en español? Forma de ir, pero bueno es que no Forma de ir no suena tan bien Se podía decir algo como ¡Qué manera! ¡Qué manera! Bueno gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y le mando unos saludos a toda la gente que apoya mi canal comentando y dejando su like y compartiendo todos mis vídeos que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.